no tiene que ser una obra monumental para que la arquitectura destaque. Esta es la Iglesia de la Cámara, en la provincia de Qingdao en China. El proyecto fue diseñado por la firma de arquitectura Buros y Yuyuan, Arquitectos y Asociados. El objetivo del proyecto fue respetar el pasado y el futuro del contexto, así como proporcionar una experiencia religiosa y toque secular. El diseño se hace eco de los recuerdos asociados con ellos, pero los interpreta en una modernidad atemporal, creando una sensación de futuro. La morfología explora el tema de los ritos religiosos y la divinidad. La fachada creada por diferentes cortes y espacios entre sí, dando lugar a lo largo del día, a una iluminación que demarca los contornos, que favorece y da un enfoque introspectivo. Si deseas ampliar la información, te invito a visitar Blog Arte Plus.